Hola. La historia, la historia de nuestro paso por este planeta, nos ha dado continuas y reiteradas lecciones sobre los efectos que causa nuestro contacto, nuestra, nuestra vida con la naturaleza, en la naturaleza y muchas veces contra la naturaleza. De allí que nadie puede extrañarse que el ser humano conozca frecuentemente nuevas, nuevos efectos de acciones que muchas veces son su responsabilidad por acción o por omisión. Algo así ocurre con las pandemias y las epidemias. Y en esta video clase vamos a conocer, en primer lugar, esa historia, la historia de las pandemias y las epidemias y lo que de esa historia podemos aprender, o se ha ido aprendiendo, para ir eh, optimizando el control epidemiológico de, de esas enfermedades. Y por otra parte, en la segunda etapa de esta misma videoclase vamos a conocer los conceptos, precisamente, que desde la epidemiología nos permiten entender mejor lo que estamos hoy día viviendo en el planeta y en Chile. Términos como letalidad, como meseta, como curva de contagio, como in incubar una enfermedad eh, y otros, eh, son necesarios para que podamos entender, analizar y criticar, por cierto, los mensajes que nos transmite la autoridad sanitaria y que en muchos casos resultan ser... Eh, ...incomprensibles para el grueso de las y los ciudadanos. Para estas dos finalidades vamos a recibir a dos expertas... ...que tenemos eh, la suerte de contar con ellas en este curso. Eh, en primer lugar, eh, vamos a recibir a la profesora doctora Inés pepper ...tecnóloga médica, que actualmente es eh, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, magíster en Biología, eh, también por la Facultad de Ciencias de esta misma Universidad, ha sido senadora universitaria y forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la mencionada Facultad de Medicina. Agradecemos por supuesto a la facultativa y académica Inés pepper estar con nosotros y compartir su conocimiento eh, en este curso. En la segunda parte nos encontraremos con Beatriz Marinkovic, doctora epidemióloga del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien no, con quien conversaremos más bien haremos una dinámica ahí distinta de la primera etapa, conversaremos sobre estos conceptos que son aquellos que nos bombardean cotidianamente desde que empezó esta pandemia, al menos en Chile. Bien, pues, con esa presentación y esa introducción para entender cómo se va a desarrollar esta videoclase de esta semana de nuestro curso sobre la pandemia del COVID-19, Dejo con mucho agrado para ustedes a la doctora Inés pepper quien nos va a relatar la historia, el recorrido histórico y cultural de las pandemias y epidemias en el devenir de la historia del ser humano. Doctora pepper adelante por favor. Eh, muchas gracias, Cristian. Yo estoy muy contenta de participar en la Universidad Abierta de Recoleta, eh, es un, un barrio eh, que he transitado desde el año 1966 en que entré a la Facultad de Medicina. Eh, me quedé ahí, tuve un breve lapso, eh, bueno, todos sabemos, y después volví y aquí estoy desde el año eh, 70 enseñando inmunología y fisiopatología. Y me fascina también la historia. Entonces he estado eh, buscando datos en la historia para que, que nos permitan explicarnos el, el, el hacer de ahora frente a la pandemia que nos está afectando. Entonces, lo primero es definir qué es lo que es una epidemia y qué es lo que es una pandemia. Una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas. En cambio, una pandemia es una enfermedad epidémica, ...que se extiende a muchos países y o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. O sea, esto del COVID-19 partió siendo una epidemia en China y posteriormente se transformó en una pandemia debido al, al traslado de las personas eh, de un país a otro. Entonces la OMS la declaró como pandemia y en este momento... Es pandemia. Entonces lo que yo voy a hacer con ustedes es contarles cuál es la, la, cuáles son las principales eh, epidemias y pandemias en la historia en las cuales eh, lamentablemente se han cometido probablemente los mismos errores que se han cometido hoy en día. Vale decir, eh, ese dicho que dice el ser humano le cuesta aprender eh, es cierto. Bueno, lo primer, el primer recuento que se conoce de, de una epidemia es en la prehistoria, el año 3000 a.C., en China. Allí se encontraron en unas, en un, en unas aldeas eh, que se conocen como Jasmine Manga, se encontraron una serie de esqueletos que. Eh, muchos de ellos quemados porque los eh, chinos de esa época metían a los enfermos y a los muertos, los aislaban en casas y posteriormente eh, una vez eh, eh, que estaban todos muertos los que quemaban ese lugar. Entonces ustedes ven ahí en ese recuadro chiquitito eh, los, los muertos que fueron encontrados en este lugar. Posteriormente, la pandemia, la epidemia más más, más grande que se, se conoce como la plaga de Atenas, el año 430 antes de Cristo. Ahora, esta epidemia tiene una importancia especial porque eh, provocó un cambio muy importante en los aspectos políticos y sociales de esa época. O sea, hubo una, un, una influencia muy importante en la civilización del mundo occidental a raíz de esta, de esta epidemia. En la plaga de, Aten de Atenas se diezmó la población y se murió muchísima gente. Fue un factor decisivo que cambió el balance de poder, determinando el resultado de la guerra del Peloponeso en esa época, los griegos estaban peleando con los espartanos y a raíz de que los espartanos rodearon la ciudad de Atenas y no dejaban entrar ni salir a nadie, entonces eh, comenzó ahí la, la, la, la epidemia y hubo mucha facilidad del contagio porque estaban todos metidos en el mismo lugar. Como consecuencia de, de, este, de, esta, de esta epidemia, el predominio de Atenas sobre el Mediterráneo declinó grandemente y la época de oro de Pericles terminó a raíz de la muerte de este por efecto de, la, de, de esta epidemia. La plaga surgió entonces el año 428 a.C., y después volvió a reemerger el año 426 antes de Cristo. Más o menos un tercio de la población de Atenas, un cuarto de su ejército, y el mismo Pericles, como ya había dicho, fallecieron en esta, en esta, en esta epidemia. Ahora, eh, no tendríamos ninguna evidencia si es que no fuera por un señor sabio de esa época que se llamaba Tucídides. Tucídides fue un historiador que escribió La Guerra del Peloponeso, cuyo texto se ve en este recuadro. ¿Qué es lo que decía este señor sobre la peste misma? Se refirió que habían calores violentos en la cabeza de las víctimas, enrojecimiento e inflamación en los ojos, lenguas y gargantas ensangrentadas emitiendo un efecto antinatural y fétido, Y los pacientes experimentarían sofocos tan extremos que no podrían soportar la ropa. En las últimas etapas de la infección, la enfermedad terminaría con una ulceración violenta y diarrea, ...que dejaría a la mayoría de los enfermos demasiado débiles para sobrevivir. Ahora, no, existe entre los eh, científicos una gran controversia... ...de cuál fue la enfermedad que provocó esta peste tan importante en la historia. Y eh, cuando se hizo la Olimpiada en Atenas hace poco tiempo atrás... ...se, se, se hicieron unas excavaciones... ...para eh, construir el metro en la ciudad de Atenas... ...y ahí se encontró... ...una sepultación masiva... ...y hubo unos eh, arqueólogos que se dedicaron... ...a averiguar cuál había sido la causa de muerte... ...de estas personas... ...y se encontraron con que hay rastros... ...que mostrarían que se trataba de una fiebre tifoidea... ...ahora... Este diapositivo además muestra a Tucídides, muestra a, a la guerra de los espartanos. Perdón, no la cambies todavía. Eh, porque es, es muy importante lo que sucedió en esta, a raíz de esta peste para el desarrollo de la ciencia relacionada con las enfermedades transmisibles. ¿En qué sentido? En el sentido de que Tucídides fue el primer... Autor que planteó que una persona que se enferma de una peste y no se muere, cuando vuelve a contraer el mismo microorganismo, lo resiste. Entonces, en ese concepto se basa la vacunación que conocemos hoy en día. Y a mí me encanta el, el texto mismo, y se los voy a leer, cómo eh, describe este hecho, este autor, hace tanto tiempo atrás dicen lo siguiente comillas aún así los que sentían más piedad por los enfermos y los moribundos eran aquellos que habían tenido la plaga y se habían recuperado ellos sabían cómo era estar enfermo y al mismo tiempo se sentían seguros ya que nadie contraía la enfermedad dos veces y si les llegaba a ocurrir el segundo ataque nunca era fatal entonces, este señor se estaba refiriendo en ese El cuerpo resiste, pero guarda en la memoria la información del microorganismo. Cuando éste vuelve a aparecer, vuelve a infectar, el sistema responde tan fuerte que la persona no enferme Por otra parte, este mismo autor se refiere en otros aspectos de la enfermedad que son muy importantes hoy en día, y es la relación entre enfermedad y psiquis. Y escribe lo siguiente, comillas, La cosa más terrible de todas era la desesperación en la que caía la gente cuando se daba cuenta que había contraído la plaga, ya que ellos inmediatamente adoptaban una actitud de desesperanza y debido a eso perdían su poder de resistencia. Y hoy en día sabemos que, la, que existe una relación entre el sistema inmunológico que nos protege y nos defiende y el estado de ánimo de la persona. Y finalmente se refiere a un concepto de contagio en el siguiente párrafo: comillas. Al inicio los doctores eran incapaces de tratar la enfermedad debido a su ignorancia de métodos efectivos. Eso es cierto hasta cierto punto puede ocurrir aún hoy en día no tanto afortunadamente pero él dice de hecho la mortalidad entre los doctores era la más alta de todas debido a que ellos estaban más frecuentemente en contacto con los enfermos y eso tiene dos, dos connotaciones importantes uno que eh, se reconoce la ignorancia respecto al tema. Y dos, que hay un contagio de que entre el enfermo y el no enfermo se produce una transmisión de la enfermedad. Y pensemos que estamos en el año 400 y tantos antes de Cristo. Entonces, estos conceptos son muy fundamentales para la inmunología y en general para la ciencia. Posteriormente, nos vamos a referir ahora a la plaga Antonina o de Galeno si me das la siguiente Galeno que es ese caballero que aparece ahí con la frente amplia y la barbita bien cuidada ese señor eh, de, eh, fue un médico y por eso a los médicos se les dice a veces Galeno que describió con, muy, eh, con, mucha, eh, con mucho detalle lo que se produjo en esta plaga y dice comillas los enfermos presentan exantemas de color negro o violáceo oscuro que después de un par de días se secan y desprenden del cuerpo pústulas ulcerosas en todo el cuerpo diarrea, fiebre y sentimiento de calentamiento interno por parte de los afectados en algunos casos se presenta sangre en las deposiciones del infectado pérdida de la voz y tos con sangre debido a llagas que aparecen en la cara y sectores cercanos. Entre el noveno día de la aparición de los exantemas y el decimosegundo día, la enfermedad se manifiesta con mayor violencia y es donde se produce la mayor tasa de mortalidad. Bueno, a raíz de la descripción tan eh, detalli, detallada de esta enfermedad y de diversos estudios, se ha podido establecer que... Esa peste se debió a una viruela de tipo hemorrágico y esa peste diezmó al ejército romano, tal como se ve en, la, en, en el dibujo, eh, uno de los enfermos es un soldado romano y el, eh, la, la mortandad fue, fue, fue muy grande fue responsable de una mortalidad del 7 al 10% de la población del Imperio Romano y piensen ustedes que en esa época el Imperio Romano no solo estaba en Italia sino que en, eh, en, en todos los países eh, de Europa prácticamente y los casos se concentraron más en el ejército y en las ciudades afectó a todas las clases sociales y a la economía Siendo Roma la ciudad más afectada. Y de hecho, Marco Aurelio, que era el emperador de esa época, murió de esta, de esta peste el año 180 después de Cristo. Ahora, esta plaga significó, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, significó prácticamente el término de la tax romana que se había establecido en el sentido de que había un imperio donde todo funcionaba relativamente en forma armónica habían algunas guerras contra los bárbaros que, de esa época pero eh, este, la peste terminó con eso terminó con esa paz romana eh, en, en el año eh, eh, 180 más o menos después de Cristo y lo otro fue que esta plaga tuvo una importancia también en el término de los, eh, de la cultura y de la religiosidad de el sistema, eh, del sistema de los romanos entre esta plaga y la peste negra que veremos a continuación hubo dos plagas importantes la de Cipriano y la de Justiniano ahora los efectos eh, son más o menos similares a los que ya hemos nombrado de manera que me las voy a saltar en este momento y nos vamos al año 1347 a 1353 con la peste negra. La peste negra es producida por un vacilo que se llama Yersinia pestis y es transmitido por las pulgas desde las ratas al hombre, al ser humano. El ser humano es picado por pulgas cuando las pulgas no encuentran ratas. Y hay una quizá anécdota histórica, en el sentido de que en muchas ciudades europeas de la Edad Media se decía que las ratas, especialmente las ratas negras, eran eh, demoníacas, tenían que ver con el demonio. Entonces en muchas poblaciones se eliminaban las ratas. Y en esas poblaciones, justamente, fue donde mayor auge tuvo el, eh, el, el, la, la peste negra. El vacilo penetra a la sangre del individuo que ha sido picado por las pulgas y está transportado a los linfonodos. Los linfonodos, antes llamados ganglios linfáticos, están en las axilas, en el cuello, en las ingles, y estos nódulos linfáticos se producía una inflamación tremenda, un dolor muy importante y se producía también necrosis, de manera que se notaban unas especies de, de bolas tisulares que eh, dolían y que posteriormente se reventaban y por eso se llama también peste bubónica. También puede causar una septicemia, se puede diseminar por, el, por todo el cuerpo produciendo eh, una enfermedad sistémica esta plaga mató más o menos y ha matado hasta ahora cerca de 200 millones de personas a lo largo de la historia desde esa época en que apareció hasta ahora han muerto más o menos 200 millones de personas por esta peste y actualmente, aunque usted no lo crea actualmente es endémica en varias regiones del mundo y hay más o menos 2.000 casos al año reportados a la Organización Mundial de la Salud en... algunas personas sostienen que este, esta, este vacilo eh, es, podría ser ocupado en una guerra biológica bueno, Bruegel que se muestra aquí en este monito pintó este cuadro que es una maravilla cuando uno lo observa eh, realmente eh, se, se asombra de la rigurosidad que tiene este pintor en esta obra que se llama El triunfo de la muerte y que se reviere, refiere justamente a esta peste. En, el, en esta obra se puede observar lo que significó la peste para la población de la Europa medieval. ...observando cuidadosamente la imagen... ...se puede apreciar lo horrendo de la situación... ...todos están siendo afectados... ...ustedes se fijan... ...en la, en, en la esquina inferior de la, de, la, de la obra... ...se ve a un rey... ...muriendo... ...y a un eh, esqueleto mostrándole un reloj... ...donde le dice... ...tu vida... ...a tu vida le queda poco... ...la iglesia, los ricos, los pobres... ...los negros, los árabes... Si ...ustedes miran con cuidado esta obra se van a dar cuenta que está todo pintado allí. Si se observan las posturas de las víctimas y de los victimarios, que son los esqueletos estos, que representan a la muerte, se puede imaginar lo que significó este pasaje de la historia de la humanidad. Se observan también animales muertos y putrefactos. Y si ustedes se fijan, hay una muchedumbre que está ingresando por un portón y arriba de ese portón está la muerte tocando tambores y todas esas personas que huyen están huyendo justamente hacia la muerte. Además, si uno se fija en el, en el fondo de la pintura, se da cuenta de que hay prácticamente una total sequía, que los árboles no tienen ramas y que al fondo hay un incendio. O sea, esta eh, es una, realmente una imagen eh, terrorífica. Le, lo, los llamo a verla con cuidado porque realmente es muy interesante fijarse en todos los detalles que tiene. La próxima. Bueno. La guerra, el hambre y el clima contribuyeron a esta peste. Grandemente. Cuando llegó la peste a Inglaterra, eh, la gente estaba ya en un estado muy precario porque habían sufrido antes de esto la gran hambruna que mató a un porcentaje importante de la población inglesa de Gales. y de Y la cantidad menor de personas en el país significó también un detrimento en lo económico. Antes de llegar la peste, el 70% de la población vivía en un estado de pobreza. Y el 3%, los más ricos, recibían el 15% de los ingresos nacionales. Les parece conocido, me imagino, la analogía. Analizando los esqueletos, una autora eh, vio que los, la mayoría de los esqueletos presentes en uno de los cementerios, que es el que se muestra aquí en las cercanías de Londres, estaban eh, o eran personas que tenían diversos grados de desnutrición y de raquitismo de manera que este estudio arqueológico eh, demuestra que la gran mayoría de las personas que murieron por la peste en inglaterra eran personas de bajo nivel económico ahora qué, qué otro efecto social trajo esta peste negra eh, se supone que eh, aumentó la espiritualidad, se fomentó el arte religioso y hubo una mayor preocupación por la belleza terrenal a raíz de esta gran mortalidad. Y esto habría, según algunos autores, dado origen al renacimiento en Italia, donde esta peste fue particularmente importante. Y además... Debido a eh, esta, esta epidemia se aumentó muchísimo el fanatismo religioso Y esto significó una persecución racial y religiosa Judíos, extranjeros, gitanos fueron señalados como causantes de la peste Y fueron perseguidos y asesinados Se produjeron masacres y destrucción a lo largo y ancho de Europa por lo tanto, cuando uno analiza una peste, no solamente tiene que mirar eh, los aspectos eh, médicos o los aspectos eh, relacionados con el microorganismo, sino que además tiene que ver cuáles son los efectos sociales, económicos, legales, religiosos que trae esta peste consigo. Tratamientos y precauciones. Otra cosa que podemos apreciar en esta peste eh, europea es que eh, fue la primera vez en la historia en la ciudad de Ragusa, que es la que se, se muestra acá, en que se produjo una orden de cuarentena. Y esa orden de cuarentena logró que en Croacia, que es el, lugar donde, el país donde pertenece esta ciudad, hubo una letalidad menor que en Italia ...o en otros países de Europa... ...ahora lo otro que podemos notar... ...es la figura del de ...trabajador de la salud... ...que tenía que ver... ...con... ...el tratamiento, la pesquisa... ...y el aislamiento... ...de los afectados... ...estos personajes... ...se ponían un traje de cuero... ...de cuero grueso... ...usaban guantes... ...y... ...se ponían una máscara con lentes y una especie de pico, y en ese pico metían por dentro del algodón o un pañuelo empapado en perfume para no sentir el olor a la eh, putrefacción que se veía en las casas. Ahora, en las casas donde había enfermos, se les ponía una cruz en la puerta y posteriormente venían los sepultureros y retiraban los cadáveres ahora la, eh, la, la, la historia en la próxima vemos que la viruela tuvo también una importancia enorme en en, eh, en, en, dos, en dos cosas que me gustaría eh, explicar con un poco más de detalle uno, la viruela que inicialmente apareció en Europa fue una enfermedad que permitió a raíz de una serie de observaciones la, el desarrollo de las vacunas esa es la primera cosa y la segunda cosa es que esta enfermedad fue traída por los españoles a América y significó la muerte de millones de personas o sea, hubo una disminución de la población muy importante a raíz de la conquista de América y la traída de esta enfermedad a, a estas tierras. La viruela tiene importancia en, eh, en cuanto a las vacunas, porque eh, a raíz de observaciones, especialmente de una señora, una mujer, que era la esposa del embajador inglés en Turquía, notó que los turcos tomaban el contenido de las pústulas de las viruelas y hacían un pequeño rajuño en el brazo de las personas sanas y inoculaban ahí este contenido de las pústulas y esas personas no enfermaban. Entonces esta señora le escribió a la, sociedad, a la alta sociedad inglesa de este descubrimiento y los ingleses no le dieron nada mejor que hacer experimentos con los huérfanos y con los presos, haciendo el mismo procedimiento de los turcos. Evidentemente, algunos morían, bastantes morían, pero otros se salvaban. Ni, a ninguno de ellos se les preguntó si querían ser conejillos de indias de estas vacunas. Posteriormente, Jenner tomó este, este, esto como ejemplo y. Eh, ...creó el concepto de vacuna... ...que posteriormente vacunó al primer niño... Eh, ...con eh, el virus de la vacuna bovina... ...y lo puso después en contacto a este niño... ...con un enfermo de viruela... ...y el niño no enfermó... ...y de ahí parte toda la historia... ...que seguramente ustedes conocen... ...acerca de eh, cómo se descubrieron las vacunas... ...y en cuanto a los españoles... El problema fue bastante serio. 3.500.000 aztecas murieron cuando. Si vuelves a la de antes, corta. Eh, 3.500.000 aztecas murieron cuando entró Hernán Cortés al territorio mexicano. Y se dice, y los historiadores con mucha razón dicen que la conquista del Imperio Azteca y también la conquista del Imperio Inca se vio facilitada por esta arma biológica que diezmó a las poblaciones indígenas de América. Ahora sí la próxima. La gripe española. La gripe española se llama española porque por una razón de seguridad nacional o algo así, diría yo, en el sentido de que eh, había una guerra, sucedió en 1918, y el único país que permitió que se supiera que esta epidemia estaba diezmando a la población, especialmente a la población joven, entre 30 y 40 años, y especialmente a la población militar, la única, la único, el único país que se atrevió a decir lo que estaba pasando era España y por eso le pusieron gripe española, no porque haya nacido en España. Se supone que los primeros focos de esta gripe española sucedieron en la base militar de Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918. Esta es una... Eh, una epidemia causada por el virus influenza A del subtipo H1N1 y eh, como les decía ataca a, a, a personas jóvenes de entre 20 y 40 años en el caso de Chile, fallecieron 40.113 personas de la gripe española y ¿qué importancia tiene en Chile esta gripe? tiene la importancia de que gracias a ella entre comillas se modificó la salud pública chilena y se pensó que era mejor prevenir que curar y eso todavía es vigente ustedes se fijan es vigente prevenir antes que curar atención primaria antes que hospital bueno en Chile ha habido numerosos episodios de pandemias y epidemias que han afectado a su población la primera descrita es la fiebre tifoidea en 1556 que trajeron los españoles y que afligió fundamentalmente a la población mapuche otras epidemias fueron la influenza en 1890 el cólera en 1886 la influenza española, que ya hemos hecho referencia, la influenza asiática, la influenza del 68, etc. Y en 2009, últimamente fuimos afectados por la epidemia provocada por el virus H1N1 y actualmente por el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, que es la que motiva este curso. Ahora, el país eh, reaccionó a estas epidemias, inicialmente con cordones sanitarios, en el caso del cólera, y con aislamiento, hospitales, lazaretos y vigilancia, a través de inspectores sanitarios en otros casos. Sin embargo, estos recursos no solucionaron bien el problema, y un cambio importante surgió cuando se produjo la eh, formación del Servicio Nacional de Salud en 1952. El Servicio Nacional de Salud se creó a raíz de la fusión de varias instituciones dedicadas a la salud pública y además se crearon nuevas escuelas de medicina y además se eh, crearon eh, también y tuvieron mucha importancia escuelas de otros miembros del equipo de la salud. Con la creación del Servicio Nacional de Salud se contó entonces por primera vez con una organización territorial que canalizó los avances de la ciencia a la población. Se usaron antibióticos, vacunación, rayos X, alimentación, madre e hijo, tuvieron alcance de todos los habitantes. El Servicio Nacional de Salud en ese sentido fue un gran apoyo. Y con eso yo creo que ya les he dicho eh, algunas cosas interesantes, espero, y estoy atenta a las preguntas que me puedan hacer a través del foro después y a través de Cristian ahora. Inés, eh, no quise interrumpirte durante el desarrollo de la exposición porque me pareció que habría sido una, un atentado de lesa humanidad. Me pareció tan, tan interesante el desarrollo que tú has elaborado y tan ilustrativo eh, en el sentido de que nos ayuda a entender esta historia humana que es casi y prácticamente también la historia de las enfermedades, ¿no? Cómo las enfermedades han determinado nuestra historia. Tenemos nada menos que el fallecimiento de Pericles, como causa causado por una de estas epidemias, el fallecimiento después de Marco Aurelio, el, el, uno de los últimos emperadores romanos, como tú señalabas muy bien, que con lo que se rompe la Pax Romana y el, el Imperio de Occidente empieza ya su decadencia hasta que cae definitivamente algunos, eh, algunas décadas después. Y tenemos esta expresión que tú dijiste de gracias a si todo, el, eh, eh, la historia de las epidemias ha significado muerte, destrucción. Por cierto, eh, la pintura de Breguel es particularmente significativa en eso. Yo comparto contigo que hay que verla y verla en, con mucho detalle, con mucho detalle. Eh, y cómo esa nos enseña hasta hoy. Yo quería preguntarte específicamente por el Servicio Nacional de Salud. ¿No? Eh, yo lo conocí por boca de mis padres que trabajaron, ambos fueron enfermeros, en, eh, en el hospital clínico de la Universidad de Chile, ¿no? En esa época en que, como tú también señalabas, se multiplicaron los cursos, la formación de distintos profesionales de la salud. Entre ellos estaba mi madre y mi padre que trabajaron en ese hospital prácticamente hasta el golpe de estado, ¿no? Y eh, eh, ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue, debemos entender que ese proceso terminó con el golpe de Estado a partir de una concepción distinta de la noción del derecho a la salud? Y eso por lo tanto, perdona, y com complemento, y eso por lo tanto eh, ha tenido efectos en los posteriores enfrentamientos de las... Eh, pandemias o epidemias que han seguido eh, durante fines del siglo pasado y lo que va de este? Evidentemente que sí. O sea, eh, bueno, mi padre trabajó en el Servicio Nacional de Salud, ya que estamos hablando de nuestros progenitores, eh, <risa> y fue eh, expulsado de él por eh, Alessandri cuando asumió el gobierno. Pero bueno, por razones políticas, obviamente pero bueno, eh, el servicio nacional de salud lo que tenía era que era un, un servicio nacional o se iba de Arica a Punta Arenas y todo llegaba a, a, a toda la población y se enfatizaba mucho en la, en la atención primaria ahora el año eh, 79 se fusionó el servicio nacional de salud con el servicio médico para empleados que se llamaba Cernena y ahí ya uh -huh. se rompió esa, ese, ese carácter público o sea purísticamente público del Servicio Ajá. Nacional de Salud y a raíz de esta fusión se reorganizó el Ministerio de Salud y posteriormente el año 1980 a raíz de una serie de, de decretos y de eh, leyes de la, del gobierno militar eh, Hubo varios cambios que fueron muy importantes Y uno de ellos fue la municipalización De la, de la atención eh, Primaria Y la otro, el otro cambio Fue la mercantilización de la salud O sea eh, En la constitución de, de Pinochet La salud deja de ser Un, un derecho ¿Aló? Un derecho humano Y pasa a ser Un, un, un derecho a elegir lo que tú quieres y entre qué cosas puedes elegir entre lo público y lo privado pero tú no tienes derecho a la salud, sino que tienes derecho a elegir a cuál salud quieres ir y obviamente eso depende cuán abultado esté tu bolsillo porque si tienes un, un buen un, un, un buen devenir digamos y ganas bien te puedes ir a un ISAFRE y tener un servicio de salud digamos, de, con buena hotelería, con buena atención médica, etcétera, etcétera pero si no te alcanza por eso tienes que quedarte en el servicio público que es muy bueno pero no tiene todas esas regalías que tiene el otro que es eh, estar en un, en un lugar, digamos mucho más, más agradable, entre comillas ¿sí? pero yo diría que la mercantilización de, de, de la salud fue el cambio más relevante que se produjo a raíz de la, del, del golpe militar. A raíz y, de la permanencia un poco excesiva de parte de ese gobierno. Claro, exactamente. ¿no? El enamoramiento con el poder. ¿no? Sí. Um, y eso... ...ha tenido efecto, por ejemplo, en lo que estamos viviendo respecto al COVID-19... ...en la reacción, en la conducción gubernamental del enfrentamiento a esta pandemia... ...porque ya parece un lugar común, todas las personas que hemos entrevistado en este curso... ...y en otros relativos al tema, han manifestado el profundo error que significó, por ejemplo no considerar la atención primaria? Yo coincido plenamente con lo que, lo que tú estás planteando. O sea, se enfatizó en la atención hospitalaria y no en la atención primaria. En, se, se enfatizó en el tratamiento más que en la prevención. Y eso es un error garrafal. Y eso yo creo que no hubiera ocurrido si hubiéramos tenido el, sistema, el, el Servicio Nacional de Salud y la... La, la salud pública que existía antes y que era un ejemplo en el mundo. O sea, la salud pública chilena en los años eh, 50, oh, perdón, 60, 70, hasta el golpe era un, un, un ejemplo para, para, para Sudamérica y para, para el mundo. Y, y todo eso, digamos, se rompió con la privatización de la medicina y, y sobre todo el concepto de que el, el, la salud no es un derecho no es un derecho humano o sea por el, el, el por el solo hecho de existir de estar vivo en un país tú tienes derecho a un, eh, una prevención una y a la, al, al, al, al tratamiento o sea eso eso tiene que ser así y, y lamentablemente en nuestro país no es así yo creo que una vez que Tal como ocurrió en, en, en algunas de las epidemias de las cuales hice referencia, el, el, la epidemia significó para esa población un cambio posterior a ella. Y yo espero que acá en este país también se produzca un cambio posterior a esta epidemia de COVID-19 en el sentido de cambiar de una vez por todas el sistema eh, de, de, de salud del, del país. Sí, parece significativo, estimada Inés, que esta epidemia, esta pandemia, digo, nos haya eh, afectado precisamente a pocos meses de haberse iniciado un movimiento social que, entre otras cosas, reclamaba por la vigencia y la necesidad de reinstaurar derechos que eh, la mercantilización transformó en meras mercancías, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a, la, a, la, a una jubilación digna y evidentemente el derecho a la educación, ¿no? Es decir, un montón de cuestiones que parece que se habían quedado olvidadas en la historia y que sin embargo en un determinado momento la sociedad, en la convivencia hace explotar y pone en evidencia su debilidad, ¿no? Como en este caso eh, la atención de salud, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo espero eh, que esto signifique un cambio <risa> después de, eh, de que termine dentro de lo, de lo negativo que es la pandemia en sí misma claro, esperamos que haya efectivamente algún efecto algunos efectos que pudiéramos aprovechar para no volver a repetir los mismos errores ahora bien, en esta historia que tú nos has relatado como insisto, tan ilustrativa tan... Interesante para conocer el proceso que hemos vivido está en la historia de la vacuna ¿no? con el mismo principio estamos tratando hoy día en el planeta los científicos están tratando de elaborar una vacuna ¿es factible a tu juicio según tu experiencia, tu saber, la historia que en algún breve lapso podamos contar con una vacuna para el coronavirus? yo, yo creo que sí yo soy optimista Creo que la tecnología que actualmente cuenta con, con la que cuentan lo, los laboratorios a nivel mundial es tan tan tan espectacular y es tan posible, es tan posible secuenciar eh, el, el, el RNA, el DNA, ver las proteínas, los aminoácidos que tienen, etcétera, etcétera. Hay tanta tecnología y hay tanta inteligencia. En, eh, en, en, en los científicos que yo creo que sí yo creo que se va a lograr una vacuna porque yo recuerdo la, el, el, ese... tiene las la estructuras necesarias para que eh, sean eh, digamos descubiertas por el sistema inmune y eh, eh, recepcionadas digamos reconocidas y el sistema inmune es un, un sistema que es capaz de producir entonces una respuesta eficiente. Y de hecho, como lo vamos a ver en la, en la parte que sigue de este, de este capítulo, eh, en la semana 3, eh, vamos a ver que el sistema inmune tiene un, un rol muy importante en, en la patología que estamos viviendo. Perfecto. Y en ese sentido, eh, la, la anécdota que tú referiste respecto a la esposa del embajador inglés en Turquía, ¿Verdad? Sí, Aparte sí, de la... sí, sí eh, Ahí parece tan simple, ¿no? Este principio de tomar, si mal no recuerdo, lo que salía de las heridas de unos enfermos Para ponerlo en una herida eh, intencionalmente hecha, ¿no? Eh, y el enfermo entonces, yo entiendo, su sistema inmunológico desarrollaba los anticuerpos respectivos Ahí se claro. ve tan simple, ¿no? Claro, fue una tontera por decirlo menos, lo que hacen los ingleses para verificarlo. ¿Cuál es la complejidad que va de ahí a las vacunas actuales? ¿En qué han mejorado? Evidentemente que han mejorado, pero para decirlo en términos ilustrativos, de esa cosa tan artesanal y tan intuitiva, ¿cómo llegamos hoy día? ¿Cómo son las vacunas hoy? ¿O básicamente funcionan del mismo modo? O sea, el principio... Es muy simple, el principio es introducir una, una zona del microorganismo al cuerpo, y eso, ese, ese antígeno, lo vamos a llamar antígeno, es reconocido por el sistema inmune, el sistema inmune monta una respuesta que actúa contra esa, ese inóculo. Por eso cuando, cuando te vacunan, cuando chico se te pone rojito, fijado sí. que se pone rojito. Aquí? Sí. Eso es bueno. Mucha gente dice, ay, qué terrible, ¿qué le hicieron a mi niño? Sí. El niño está reaccionando ahí frente a ese, a ese antiguo. Y lo, lo, la, la, la choreza, entre comillas, que tiene el sistema inmunológico es que mm. tiene memoria. Entonces se acuerda. Entonces, si sí, tú recibes una vacuna que no te produce la enfermedad, pero sí lleva la molécula Ajá. el sistema inmune se, se entera sabe, lo reconoce monta una respuesta y guarda en la memoria a, ese, a esa proteína cuando aparece naturalmente porque el niñito se contagió en el jardín infantil entonces Ajá. ahí el sistema inmune ya está preparado ya está y, preparado Claro. y reacciona rápidamente y el niño no enferma Perfecto. y esa es un poco la, la, la idea o Entonces sea, lo que hacían los ingleses era, era algo mucho más burdo Pero el sitio es el mismo Exactamente Bien Inés, y, y por eso también Se conecta directamente Lo que tú has abordado, esta historia Este contexto histórico tan significativo con lo que viene en la semana posterior respecto al, la, al enfoque inmunológico, ¿no? Por eso ahí hay una relación directa para profundizar en eso eh, durante ese lapso del curso. Inésio, te uh -huh. quiero agradecer muchísimo en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, tu gentileza, tu tremenda capacidad de ilustrar, de contarnos esta historia, no solo porque, porque es historia sino por cómo todo eso ha ido implicando nuestra historia como, ser humano, como seres humanos a la que tenemos que agregar necesariamente este conocimiento sobre cómo hemos ido reaccionando frente a las enfermedades a las que estamos expuestos por una parte, pero también a las que nosotros mismos causamos ¿no? como por ejemplo, aunque sin saberlo, me imagino la eliminación de las ratas negras que al revés de lo que se pensaba causado más peste todavía más aquí la que Claro, exactamente. Hoy día esperemos que podamos tomar más precauciones en lo que queda de historia humana, ¿no? Gracias uh -huh. Inés, un abrazo muy grande nada, y pues, cuídate por ha sido favor. Un placer. Que esté okay. muy bien, gracias. Estimadas, estimados participantes, creo que esta ha sido una experiencia muy interesante, muy ilustrativa de conocer, de saber, ¿eh? en un lenguaje sencillo, directo, con los hechos relevantes, para que aprendamos, para que todos, incluyéndome, que no sabía mucho de los elementos que estaban ahí relatados por esta especialista, Inés pepper de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y ahora vamos a recibir a una profesional, una experta también en la temática con quien nos gustaría conversar sobre algunos conceptos que están muy de moda, por llamarlo de alguna manera, en estos días, pero que no siempre sabemos exactamente qué son y cómo nos afectan. Vamos a saludar con mucho, mucho agrado a la doctora Beatriz Marinkovic. Ella es profesional y es docente académica de la Facultad de ...de Medicina de la Universidad de Chile... ...específicamente de la Escuela de Salud Pública... ...que lleva el nombre del doctor Salvador Allende. Muchas gracias, estimada Beatriz, por estar con nosotros... ...y bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar... ...estoy muy eh, agradada de estar en este momento con ustedes. Estimada Beatriz... De pronto estamos en una pandemia, pero por lo que hemos leído y hemos ido desarrollando a lo largo de estos casi tres meses, en lo que respecta a Chile al menos, eh, que no es lo mismo una pandemia que una epidemia y que un brote epidémico, ¿no? ¿Podríamos partir sí. por esa distinción, por favor? Sí, por supuesto. Eh, toda pandemia parte como un brote. Un brote se caracteriza porque aparecen casos de una enfermedad que ya existía o casos de una enfermedad nueva pero de manera inesperada eh, en cuanto a cantidad, en un tiempo específico, un lugar eh, y que afecta a personas que al principio están muy relacionadas. Entonces este brote va siguiendo, cada, cada vez se van contagiando más casos pero sigue circunscrito a una zona geográfica, por ejemplo una comuna, eh, un, un hogar de ancianos, una escuela y va aumentando, y en el momento en que aumenta, por ejemplo, llega una comuna, llega una ciudad completa, en ese momento va creciendo y se habla de una epidemia, ya sea local o regiones o nacionales. Hasta ahí vamos en epidemia. Y para que sea una pandemia, esto sigue aumentando y afecta a varios continentes, o sea, pasa a ser mundial. Entonces, nuestra, la pandemia del, del coronavirus, por ejemplo, partió como un simple brote en Wuhan y ahora ya llegó a pandemia. Eso sería el resumen. ¿Necesariamente un brote epidémico se transforma en epidemia y posteriormente en pandemia o es posible no. eh, detenerlo antes? Se puede detener por muchas causas, por ejemplo enfermedades que tengan tratamiento, enfermedades que tengan vacunas o por ejemplo en el caso de un brote, una intoxicación alimentaria es un brote de una enfermedad gastrointestinal por tóxico entonces uno lo que hace es retirar el alimento contaminado y se detiene el brote. Uh -huh. Ahora, en, en el caso de enfermedades nuevas, en que no sí. se sabe su, su evolución, ni cómo, ni no, no, que no tienen tratamiento y además no tienen vacuna, lo más probable es que sí pasen a ser un brote y lleguen, o sea, una epidemia y lleguen a pandemia, como todas las enfermedades emergentes de la historia. Por ejemplo, el VIH, el ébola, la influenza humana, las antiguas epidemias de las otras gripes que ya las deben haber. Las deben haber hablado en la clase de la doctora Pepper, así que yo no me voy a voy ahondar en eso. Pero va a depender del tipo de enfermedad y de las medidas en que se tome. Perfecto. En este caso, entonces, tenemos que una enfermedad que no tiene eh, tratamiento, que es desconocida uh -huh. en buena, casi todos sus ámbitos, es la oportunidad perfecta para que el virus se expanda, ¿no? Y me imagino que la expansión tiene que uh -huh. ver, en este caso, con que... Al principio, cuando aparece la enfermedad, ni siquiera se sabe cómo se transmite. Por lo tanto, ya descubierto claro. eso, probablemente ya cruzó las fronteras, ¿no? Por supuesto, o sea, al principio no. Hay que hacer un estudio, hay que tener una vigilancia, una vigilancia epidemiológica muy importante. Y yo creo que podríamos hablar enseguida de lo que es la vigilancia, conectándolo con esto. La vigilancia epidemiológica son todas las acciones, las acciones destinadas a saber cómo se comportan las enfermedades o todos los eventos en una comunidad. Entonces, si yo vigilo, sé cuántos casos de cada cosa tengo y los tengo muy caracterizados, me voy a dar cuenta enseguida si aparece una nueva enfermedad, si las enfermedades conocidas se transforman en un... En un aumentan demasiado. Para poder detectar brotes, yo necesito tener todas las actividades de vigilancia epidemiológica establecidas. Y a partir de esas, de esas actividades... ¿Cómo funciona la vigilancia epidemiológica en Chile, por ejemplo? En Chile, la vigilancia epidemiológica en Chile tiene una larguísima trayectoria de hecho fuimos un país pionero en vigilancia en los años ah. 50 y 60 ¿Mm? eh, Chile tuvo la época de oro de la salud pública donde a la escuela de salud pública llegaban personas de toda de todo Latinoamérica a formarse ¿Mm? en la vigilancia se caracteriza porque por ejemplo a nivel central existen una serie de normas que todos comparten qué definen, qué casos se notifican diariamente, qué patologías, cuáles se notifican en forma eh, inter, eh, de notificación semanal y cuáles son mensuales. Entonces, se va vigilando cuántos casos hay, eso se hace a partir de todas las personas que las atienden. Cada persona que detecta una enfermedad infecciosa tiene que notificarla. Ahora se utiliza el sistema EpiVigila, por ejemplo, es obligación del médico por ley. Médico, médica que tiene a notificar, llega la, la información al ministerio, el ministerio la, la eh, analiza y entonces se van fijando las tasas de cada enfermedad, lo normal. Y la, la, la vigilancia se mantiene para detectar cuando hay algo normal. Y también por la vigilancia se deciden un montón de cosas, por ejemplo, cuándo se, va a, eh, ¿cuándo se van a realizar campañas de vacunación. Supongamos las nuevas campañas de vacunación que ha habido de sarampión, ha sido porque eh, a través de la vigilancia se han detectado brotes en grupos específicos. Por lo tanto, se vacunaron esos grupos. La vigilancia también tiene como otra misión... Eh, o sea, todas las acciones de la vigilancia son para la acción. O sea, perdón, la, las, todos los métodos que utiliza la vigilancia epidemiológica sirven solo si se hace algo con ellos. No son datos muertos. Si yo no utilizo los datos que tengo para hacer alguna actividad que, que ayude a mantener la salud de las personas, no me sirve la vigilancia. Es una acción dinámica. Debemos entender, debemos entender que en el caso del, de esta epidemia, de esta pandemia en particular, eh, lo, las alertas ya estaban levantadas desde el momento en que empezó a expandirse por Europa, ¿no? Eh, claro. Había ya una una, una evidencia más que clara de que tarde o temprano iba a llegar a esta parte del mundo. Por supuesto, y era, y era muy probable porque, sobre todo por lo que, por los viajes. Chile es un país donde han ido aumentando las personas que viajan a través del mundo y está muy de moda, entre comillas, viajar a, a, al oriente, entonces, por supuesto vino por ahí la cosa. ¿Mm? Pero se sabía claro, que iba a y eso llegar. Eso explica también que los primeros uh, rastros de la eh, pandemia en Chile se eh, verificaron en personas con alto nivel de ingreso, ¿no? Que podían claro. viajar fuera y lejos a, a pasar vacaciones o en viajes de negocio o lo que fuere, ¿no? Sí. Claro, y, y en, en ese momento... Sí. No, en ese momento cuando, ingre cuando parte, uno... Identifica los casos sospechosos teniendo el antecedente de venir del extranjero porque todavía no está en nuestro país, no estaba en nuestro país, nos estaba transmitiendo de persona a persona. Pero la definición del caso sospechoso va cambiando a medida que va eh, avanzando la, la epidemia en el país. Después, ya ahora ya no se le pregunta a la persona ningún antecedente porque ya está expandido dentro de Chile, solamente son los síntomas. ¿Sí? Claro, hemos hablado con muchas Hemos hablado con muchas colegas tuyas, por de pronto en la presentación que hicimos del curso eh, la semana anterior, en que hoy día ya no hay que preguntarse frente a cualquier circunstancia o cualquier eh, síntoma que tenga que ver con, eh, con temas respiratorios u otro semejante eso es COVID y punto, ni siquiera hay claro. que cuestionárselo y empezar de inmediato a hacer eh, cuarentena, ¿no? O sea... eh, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario, porque es el virus que anda circulando. Han, gracias a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias, nos ha demostrado que estén circulando altamente ni el virus incisial todavía, ni el virus influenza. Entonces, hasta ahora... Ahí nos aparece, ahí nos aparece Beatriz la noción de enfermedad incubándose, ¿no? Eh, ¿Qué consiste esto sí. de la enfermedad incubándose? Claro, lo que yo ahí no había, había, había lo que pasa es que para que se pueda, para que se pueda vigilar una enfermedad y saber qué hacer, uno tiene que conocerla. Entonces, como esta enfermedad no se conocía, ese fue uno de los grandes problemas para poder controlarla al inicio. Entonces hay varios periodos el momento del contagio, después un momento de incubación eh, eh, Que ocurre desde que la persona se contagia hasta que empieza a tener síntomas Y ese es el periodo más peligroso Porque ahí la persona está contagiando pero nadie sabe que tiene la enfermedad Entonces nadie se aísla, ni siquiera la propia persona Después viene el periodo llamado de estado eh, Que es donde la persona está enferma, tiene síntomas Y ahí pueden ocurrir varias cosas, que se sane Lamentablemente que fallezca o que quede como una enfermedad crónica son las tres posibilidades. Entonces, Entonces, esos, de esos son los pasos de en contagio, la enfermedad: incubación, contagio, incubación y estado, ¿no? Y la más peligrosa sí. es la segunda, la incubación. Yo eh, creo, porque ahí no hay manera de saber que la persona está enferma. El hecho de que una persona genere síntomas eh, sí. no está asociado a ninguna Estándar, eh, norma, regla. Eso depende exclusivamente del organismo, ¿no? De cada persona. Claro, cada, cada persona, cada persona desarrolla diferentes tipos de síntomas. Pero como ya han podido estudiar la historia natural de la enfermedad, alrededor de un 50% de las personas que tienen entre un 30 y 50% por, por las diferentes series son asintomáticos, y el otro 50% va a ser el que va a desarrollar síntomas, ya sean leves, intermedios o graves. Entonces en el caso del coronavirus hay un gran porcentaje que va a estar sin síntomas y eso va a depender de la, de la forma de reaccionar de cada organismo. ¿Eso es habitual? ¿Eso es un porcentaje alto si uno lo compara con otras enfermedades eh, de esta naturaleza, contagiosas, virales? Eh, bueno, es que dentro de los virus hay de todo. ¿ah? Y esto, todos estos virus que son similares al coronavirus eh, tienen las características de que eh, funcionan como se dice como un iceberg, ¿no? está la puntita que se ve sintomática y debajo están todos los asintomáticos los portadores, como por ejemplo el VIH, la hepatitis B, todos funcionan de esa forma. Perfecto, en esos casos también se da esta situación asintomática y peligrosa por lo tanto. Exacto, asintomática y contagiante. Mm -hmm. ¿En qué momento se deja de contagiar? Interesante. Muy bueno, ahí, ahí está la, la, polémica, la polémica de los 14, de sí. los 10 días. ¿ah? Mira, yo creo que las evidencias acerca de este virus todavía tienen muy poca, poca fuerza. ¿ah? Son, casos, son estudios que se refieren a series de casos de pacientes que han tenido la enfermedad. Por lo tanto, si ya los países que describieron la enfermedad primero y, y han tenido muchos casos, llegaron a la conclusión que alrededor de los 14 días ellos no, no tenían cómo demostrar que la persona no contagiaba, yo creo que eso es lo que hay que dejar por ahora como evidencia. No por algunos pequeños trabajos que han salido a empezar a cortar los periodos, porque en el fondo cuando uno aplica una medida para evitar que una enfermedad se propague, tiene que ser una medida altamente sensible, o sea que en vez de restar prevención, la aumente. Por lo tanto, incluso si decidieran que, el que la cuarentena no fuera 14, sino que fueran 15 o 16 días, en el fondo la persona estaría más tiempo en su casa y a la, las pocas personas que secretan más tiempo el virus tampoco contagiarían. O sea, en el fondo debe primar el criterio de salud pública. Y el primer el criterio de salud Perfecto. pública es que hay que usar el periodo más seguro para evitar el contagio. este caso, Eso entonces, es lo que, es lo que abunda de ninguna manera va a dañar. Exacto, sí. En prevención nada abunda. Perfecto, nada abunda, sí, bueno. muy bien. Eh, hablamos también, o no, pues, claro. se ha escuchado también hablar, se ha escuchado hablar de casos confirmados y casos compatibles. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, Beatriz? Sí. Bueno, uno define primero un caso sospechoso y ese caso uno lo estudia. Entonces le hace el examen eh, diagnóstico específico para cada patología, que en el caso del, del eh, coronavirus es la famosa PCR. Y si yo logro hacer la PCR y me sale positiva y la persona está con síntomas, eh, yo, ese caso queda como confirmado. Pero hay una, una serie de casos, no se sabe bien qué porcentaje podría ser un 20, un 30%, en que la PCR sale negativa, pero la persona tiene síntomas compatibles con la enfermedad que duran un periodo. Entonces clínicamente ese caso es coronavirus, pero no se pudo confirmar por laboratorio, entonces queda como compatible. ¿Sí? Esa es la ahí, diferencia. Es decir, es, se ajusta a las características sintomatológicas propias de quien pudiera eventualmente tener el virus, ¿no? Claro. Quizás si se pudiera hacer la PCR más de una vez, si hubiera disponibilidad, se lograría en algún momento que saliera positiva. Pero ahí es lo mismo, nuevamente para prevenir todos esos casos compatibles igual tienen que seguir con todas las medidas de aislamiento eh, de protección para evitar el contagio de otras personas claro, eh, Beatriz uno podría pensar mal respecto de esta reducción porque justo se hace a 10 días y hay un tema legal ahí con las licencias bueno, ¿no? Yo, yo no La sé yo no sé si en un curso de una universidad abierta uno puede emitir una opinión política, pero yo creo que lo digo, creo que esta, este, este intento de acortar a 10 días me parece muy sospechoso porque efectivamente si se acorta 10 días a la persona le van a pagar 7 con 11 días le pagarían los 11 entonces es raro ahora también ocurría que como cuando la persona la persona está con sospecha de coronavirus, primero se le dan a la persona 4 días de licencia ¿sí? y después se completa con los, eh, con los eh, 10 restantes entonces de esos primeros cuatro días A la persona le pagaron Uno Y de los segundos diez días Le pagaron siete Entonces en el fondo igual Con estas licencias parceladas La persona tampoco logra que le paguen el total de los días Hay un problema Antiguo en nuestro sistema de licencias médicas Que no ha sido arreglado Y que ahora se Todas las falencias de nuestro sistema de salud Ahora se están viendo en esta Así Se es, están en poniéndose en evidencia falencias sociales, políticas, económicas de todo tipo. Que, de todo tipo. Que fue, que es interesante, que interesante el proceso social desde que, desde la explosión, ¿no? Y la pandemia vino como a ser esta, el corolario, ¿eh? justo como se llama el virus, el corolario que pone en evidencia precisamente lo que la explosión social había reclamado durante mucho tiempo y que las personas, muchas personas se negaban a ver, ¿no? Sí, claro que sí, o sea, es un, en, mm. en el momento, o sea, todos los, y si tú ves lo que ha pasado en todo el mundo, todos los países que han vivido la pandemia antes de que nosotros, ese fue el punto de inflexión que tuvieron, eh, todos los, los países que en estos últimos años habían, este, eh, ido, habían ido eh, achicando sus sistemas de salud, que en algún momento fueron sistemas de salud pública súper poderosos, como Italia y España, no fueron capaces de enfrentar la pandemia porque habían ido quitando muchos centros de atención primaria. ¿sí? Le quitaron la fuerza a la atención primaria, que es donde se deberían detectar rápidamente los casos. Y eso yo creo que todavía es una gran fortaleza que tenemos nosotros. A pesar de que la eh, Atención primaria está Sigue siendo muy poderosa Por nuestra larga uh -huh. Por nuestra larga tradición de salud pública Que viene desde el del año 52 Cuando se creó el Servicio Nacional de Salud Perfecto eh, Beatriz, y entonces ah, A propósito de tu pregunta Sobre eh, la universidad abierta Nuestra intención De convocarles a ustedes uh -huh. Como expertas y expertos Es precisamente su conocimiento, pero también su postura frente a los hechos ¿no? Bueno. porque entendemos sí. que ¿eh? sí, es un espacio donde no, yo... justamente alentamos la, la, el análisis crítico ¿Mm? me alegro, No, yo diría que bueno, aparte de todas las conductas erráticas los cambios en definiciones y muchas definiciones mm. que no, no han sido basadas en la evidencia sino en la conveniencia, creo yo uno de los grandes problemas ha sido la mala comunicación de riesgo la comunicación de riesgo es algo fundamental en la vigilancia epidemiológica. Es la forma de comunicarle a la población qué es lo que está ocurriendo en esta catástrofe, cómo prevenirlo y cómo evitar que avance. Entonces, si no existe un mensaje central claro acerca de esto, si de repente te dicen que volviste a la normalidad, que te puedes tomar un café, que salgas después de nueva eh, cuarentena, dicen, oh, ¿cómo la gente sale? Si antes le dijeron que había normalidad. Entonces, si no existe un sistema potente de comunicación de riesgo a nivel central y tampoco se ha potenciado la comunicación de riesgo a nivel de la atención primaria entregándole más recursos y de interacción con las comunidades para que las comunidades participen y lleguen a su propia forma de protegerse pero participando y eligiendo la que es mejor para ellos ese es uno de los grandes factores o sea, no es extraño que, la, que mucha gente por ejemplo no esté respetando las medidas de cuarentena porque no han recibido la, la, la información adecuada o también hay mucha gente que por supuesto no la puede respetar porque necesita salir a trabajar si no lo come eso es una forma es una cosa súper gráfica que no va por la educación dicen ah en la zona oriente son más educados nadie sale no pues ninguno todos pueden quedarse en la casa tienen tienen como mantenerse sin ah. salir ¿entiendes? yo creo que por ahí va la cosa así es Así es, la necesidad o sea, la... de comer obviamente requiere el espacio de salida y no hay nada que hacer, salvo que tú optes entre morirte de hambre o morirte con el coronavirus, ¿no? Y otra cosa es que eh, aquí, aparte de que se, se, ha, se ha visto todo lo que ocurre con nuestras con nuestra falta nuestras carencias, digamos, de protección social a partir del Estado, también han quedado al aire todas las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Todos los problemas que estaban como sumergidos y tal como dijo el ministro que él no tenía idea de que había tanto hacinamiento ¿sí? ni que y pobreza, en el fondo mucha gente pensaba lo mismo. Y ahora como que se ha visto que realmente hay mucha vulnerabilidad y las zonas vulnerables, las personas vulnerables de nuestro país están concentradas en lugares muy específicos. Que no cuentan con todos los servicios básicos, ni tampoco con la mayor densidad de establecimientos de salud, ni áreas verdes, ni todo, entonces hay una un, hay, hay personas que están muy desposeídas de todo, y aquí se nota. Sí es y hay otro concepto que se ha repetido mucho, incluso hemos llegado a crear eh, de manera surrealista, realidades que son en sí mismas, contradictorias, ¿no? Lo que se llama un oxímoron, ¿no? o sea, algo que es contrario en sí mismo, que son estas mesetas, pero con altibajos, ¿no? Una meseta es una meseta o no lo es, pero no existen estas mesetas claro. con altibajos Pero esto a propósito de aplanar la curva de las mesetas. Claro. ¿En, qué existe, ¿En qué contexto está todo es esto, la curva, Beatriz? La curva epidémica es simplemente la representación en forma gráfica de los casos que se van representando en el tiempo, ya sea yo voy sumando los casos acumulados, entonces cada día voy viendo cuántos casos tengo y la curva va a ir subiendo, subiendo por acumulados, o voy graficando los notificados por día, que también han ido aumentando. ¿Mm? Ahora, hay que recordar que los notificados por día van a depender del número de exámenes que se haga. ¿Mm? Y eh, la, cualquier curva epidémica de una pandemia que no tiene cura, una enfermedad nueva va a ir en forma natural aumentaría muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que uno pretende con todas las medidas preventivas de aislamiento? Es imposible que uno eh, evite que haya una epidemia en el país porque es una enfermedad desconocida, pero lo que se pretende es que la eh, curva vaya más lenta, que la gente se vaya eh, contagiando muy lentamente y eso hace que los servicios, de sal, los servicios de salud no, no se congestionen y se evite que las personas eh, se eh, fallezcan o se compliquen por no poder acceder a atención de salud rápidamente, entonces ¿qué significa aplanar la curva? que yo con las medidas todas las medidas preventivas de salud pública lo que logro es que la curva no sea tan abrupta, que vaya más lento entonces va a ser mucho más fácil manejar el brote, ahora una meseta es una meseta, una meseta no tiene altibajos Imaginémonos un paisaje con meseta. No tenemos meseta todavía, lamentablemente. Claro, entonces, esa es como la, la nueva normalidad, ¿no? Bueno, ¿es normalidad o no es normalidad? Pero lo de la nueva normalidad ya parece un discurso es que, elaborado. Es que en vigilancia en, en vigilancia epidemiológica y en salud pública hay que ser muy cauto. Uno no puede hacer eh, afirmaciones de comunicación de riesgo errónea que van a que van a, este, a incidir en toda la población entonces para decir que ya está disminuyendo y que podemos volver a la normalidad primero tenemos que vivir las mismas etapas de la epidemia que han vivido todos los países que la tuvieron antes era cosa de comparar nuestra curva con las curvas que ya estaban viviendo que ya habían vivido italia o españa que son los los ejemplos más gráficos de quizás algo muy descontrolado ¿Mm? Entonces creo pero, que pero sin que embargo tenemos haber claro y conceptos como ese como la nueva la la, perdón, la nueva normalidad o en su defecto yo creo que uno peor todavía fue el retorno seguro porque eso causó incluso la apertura y cierre de un mol en 24 horas eh, Exacto te muestra lo que tú dices O sea, no es llegar y comunicar a la población Lo que a uno se le antoje O lo que a un creativo comunicacional o de marketing Se le ocurra claro. para motivar O para propaganda política O lo que fuere, ¿no? Sí Entonces yo creo que No fue, no fue adecuado Por no decir palabras peores Creo que eh, eh, Por eso estamos viendo parte de las consecuencias ¿no? En algún momento, Beatriz, también incluso se hizo una nueva definición de recuperados, ¿no? Se incluyó a los muertos ah, bueno, como recuperados. ¿Eh? Claro, es que sí. Es que esas son, son, como, eh, son como cosas que normalmente se hacen en forma retrospectiva. Claro, los recuperados no se pueden incluir como no se pueden incluir los muertos dentro de los recuperados. Pero es, es que el concepto fue erróneo. No es que sean recuperados gente que ya no puede contagiar, ¿Ah? quizás uno podría eh, inferir quienes no son contagiantes, pero después de haber pasado 14 días, nada me garantiza que yo voy a estar recuperada, porque hay gente que después de los 14 días está en ventilación mecánica, y sigue hasta los 21 y el mes, etcétera. O sea, eso se hace, digamos, entre comillas, por secretaría, a los 14 días yo bajo el caso y lo dejo como recuperado, y ahora creo que no tengo claro si lo van a bajar después de los 10 días puede ser que ocurra, y van a aumentar los recuperados de manera, creo que pasó hoy día, de manera exponencial. Claro, porque tú redujiste el tiempo que les, les exiges para que estén eh, recluidos, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué te parece a ti? yo ¿Cómo ves tú desde la experticia en, en salud pública, el hecho de que se ponga tanto énfasis en la compra y compra de respiradores no de, de respiradores mecánicos claro. uh, eso habla mal es, es sospechoso eso no lo que pasa es que hay dos formas de mirar la salud la salud pública una es desde la prevención y es desde antes de la prevención es de la promoción y la participación en salud a nivel de las comunidades y de ahí, de la participación básica de las comunidades, tú pasas a los equipos de atención donde está el primer contacto que parte con la prevención, el control del niño sano, la embarazada, la vacunación. Y de ahí se va aumentando, o sea, la persona después puede ser que se enferme, después se hospitaliza, hasta que puede estar grave. Entonces aquí se partió al revés, se partió del daño. Y si uno quiere tener un impacto poblacional, jamás tiene que partir del daño, tiene que partir de la promoción y de la prevención. Entonces quizás en vez de empezar a comprar ventiladores, lo que se tendría que haber hecho es haber contratado muchísimo personal para haber hecho un buen seguimiento de los casos y de los, de los contactos desde el principio. Porque los países que han tenido el mayor éxito son los que han logrado detectar rápidamente sus casos, aislarlos, eh, encontrar a los contactos y a su vez aislarlos también. Eso hace que la curva se aplane tanto como una cuarentena total o sea, son, no es que me va a mí con cuarentena total solamente si yo no controlo ningún caso ni contacto y va a estar toda la gente entre comillas encerrada infectándose en un edificio etcétera, en un condominio yo aparte de tener a la gente eh, con distanciamiento físico y aislamiento en este caso que sería la cuarentena el aislamiento total de, todo el, de toda el, la ciudad como ahora, tengo que hacer acciones para que los pequeños brotes no sigan no sigan este, agrandándose. Perfecto. Hay dos conceptos ¿Sí? que se relacionan, pero me da la impresión de que desde el punto epidemiológico, desde el punto de vista epidemiológico, no equivalen. La mortalidad y la letalidad. ¿no? Eh, ¿En qué se, se distinguen ellos en esta perspectiva que estamos analizando? Claro, es que la mortalidad. La mortalidad es en general la cantidad de personas que se mueren dentro de una población específica. O sea, en este caso, por ejemplo, el número de muertos totales en el país o por causa específica. Ese es el total de las personas que fallecen en relación a la, al total de la población. Y la letalidad se refiere a los fallecidos, pero en relación al número de enfermos. O sea, en el fondo quiere decir de las personas que se enferman, cuántas se mueren. Son dos son dos este, términos que no son equivalentes Sí, correcto, entiendo El segundo es el más preocupante Si, es, si empieza a subir mucho, ¿no? Claro, es uno de los factores como de, de alarma En el fondo el, el fallecimiento de las personas Tiene que ver, en todos los países Ha ocurrido con el momento de colapso del sistema Que va más allá del número de ventiladores Un colapso, un colapso general que incide en la tardanza en el diagnóstico y en todas las otras acciones de salud perfecto, eso, eso es yo creo un concepto con el que podemos ir cerrando, esta noción de colapso del sistema eh, sí. estamos viendo ya eh, signos, síntomas, para decirlo también médicamente, de colapso en el sistema de salud chileno, estamos cerca de eso, ¿qué va a pasar en ese momento? O sea, yo creo que es difícil predecir qué va a pasar en los días que vienen. Está claro que de acuerdo a todas las proyecciones efectuadas, como por ejemplo la de la Escuela de Salud Pública, todavía no hay ni, ni ninguna, ninguna este, proyección que diga que esto va a bajar pronto. O sea, todas las proyecciones dicen que de aquí a dos o tres semanas más, o quizás las, algunas hasta un mes, va a seguir aumentando el número de casos cada día más, mucho más de lo que tenemos ahora y probablemente también el número de fallecidos sabiendo que los fallecidos que se notifican ahora no son el total de fallecidos que hay porque hay muchas personas que ni siquiera alcanzaron a, a nos alcanzó a sospechar que fueron COVID y fallecieron por ejemplo en sus domicilios esas muertes están como sospechosas en este momento hasta ahora lo que tenemos notificado me da la impresión de que el ministerio va a incluir lo, los sospechosos sin PCR pero hasta ahora todo lo que se ha notificado han sido solamente casos con, eh, fallecidos con PCR Gente, Yo creo a todos que estos nuestros días van a ser invitados difíciles. A todos nuestros invitados e invitadas estimada Beatriz siempre les consultamos sugerencias, su recomendación para las personas que están siguiendo este curso y que lo han seguido, claro, por una parte para sí. entender de qué se trata y por otra parte también para eh, recibir de ustedes, los expertos, las expertas, recomendaciones para este momento, recomendaciones para uh -huh. Cuidarse y cuidarnos entre todos. Desde tu perspectiva, sí. ¿cuáles serían esos, esos comportamientos ejes? Yo creo que el, el comportamiento eje sería eh, que las personas siguieran las medidas de protección y de higiene dentro de su domicilio. Eh, básicamente lo más importante es el lavado de manos. El lavado de, mona, de manos en forma frecuente. Cada vez que uno salga a la calle y vuelva a lavarse las manos, jamás entrar a la casa sin lavarse enseguida las manos. Eh, además de eso, si hay personas contagiadas dentro del, del eh, domicilio, aislar a la persona contagiada y el resto de los contactos, seguir todas las instrucciones y mantener su, eh, su, su confinamiento en el domicilio. Y en relación a la cuarentena total, lo ideal sería que las personas que pudieran quedarse en la casa, que pueden hacerlo, no tienen ninguna necesidad imperiosa de salir a pesar de que haya cuarentena no no salgan de más o, sea, o es que se puede organizarse para ir muy seguido muchas veces a la semana al supermercado o a comprar o sea, intentar salir poco de la casa eso es importante porque como se dan dos, dos salvoconductos por persona a la semana en algunas familias todos sacan dos salvoconductos entonces, si son seis, cada persona sale do, do, dos veces, son doce salidas entonces, lo ideal sería que pudieran organizarse, siempre que la situación económica lo permita, porque todo tiene sus excepciones. Por supuesto, sus, este, excepciones. ¿Mm? Por supuesto los adultos Bien. mayores, los grupos Bien. de más riesgo, los adultos mayores, los, los pacientes crónicos, tienen que cuidarse mucho más y tienen que ser cuidados Ahí de manera especial de... dentro de la casa. De... Ahí estamos hablando de diabéticos, estamos hablando de personas con sistema inmunológico eh, reducido, afectado, y estamos hablando de hipertensión arterial, fundamentalmente esos tres grupos. Sí, además personas con enfermedades respiratorias crónicas, ah. básicamente esos cuatro grupos. Sí, y otra otra recomendación es que, que, cada, que ojalá lo, lo, las personas pudieran organizarse en sus respectivos... Eh, ...en sus... En sus eh, ...dentro de sus poblaciones... ...de sus condominios, de sus edificios... ...que pudieran generar algún tipo de solidaridad y ayuda... ...con las personas que estén enfermas... ...con las personas que, que... son contactos y no pueden salir... ...que de alguna manera... ...lograran establecer su... propia forma de autocuidado... ...de acuerdo a su realidad... ...perfecto... ...sí, interesante lo que tú señalas Beatriz... ...en ese sentido... Es lo que hablábamos también, ya que, en definitiva, eh, en muchos casos esto está entregado prácticamente a la autogestión de cuidado. Y entonces ahí es donde cobra sentido que no lo hagamos individualmente para cuidarme solo yo, porque yo vivo, en mi caso, por ejemplo, en un edificio, en un condominio, donde hay otras personas, y eventualmente nos podemos ayudar todos para cuidarnos entre todos, ¿verdad? Uh -huh. Bien, pues muchas gracias Beatriz, te queremos agradecer eh, esta conversación, el tiempo que nos has dedicado y la participación en este curso que para nosotros es muy importante y creo que es un curso con el que la eh, Universidad Abierta de Recoleta responde efectivamente a una de sus misiones que es proporcionar a la comunidad Información validada, información científica, información seria Que les permita tomar mejores decisiones En este caso, decisiones que tienen que ver nada más y nada menos que con su, con su salud Así que gracias Beatriz, un gran abrazo y cuídate mucho Muchas gracias a ustedes Y encuentro que este curso va a ser un gran aporte para la comunidad Tal como tú lo decías Muchas gracias por permitirme participar A ti y a ustedes, por supuesto, los y las invitamos a revisar esta interesante videoclase que ha tenido estas dos partes, ¿verdad? La referencia histórica, el desarrollo histórico que nos ha contado Inés eh, en una particularmente ilustrativa línea de tiempo de pandemias y epidemias. Y con Beatriz, que hemos concluido en esta segunda parte deteniéndonos en algunos conceptos que son muy utilizados hoy día, como ella misma ha dicho, en la comunicación, de, en la comunicación pública y que nosotros tenemos que tener en claro para saber qué es exactamente lo que nos están diciendo. ¿no? Eh, por ahí parte ya una responsabilidad conmigo mismo y con las y los demás entender lo que me está diciendo la autoridad y, si es necesario, verdad, analizarla críticamente, de manera que entonces podamos ir tomando decisiones bien informadas y bien reflexionadas a partir de lo que vamos eh, recibiendo de parte de quienes están a cargo de las autoridades sanitarias en esta pandemia. Y otro aspecto que me parece muy importante de relevar de lo que nos ha dicho recién eh, Beatriz es el autocuidado. ¿no? la autogestión de cuidados, ¿no? en poblaciones, en espacios donde por diversas razones no llega la ayuda, la gestión eh, estatal, gubernamental, eh, bueno, estamos nosotros, estamos nosotras y nosotros para poder eh, gestionar un sistema que nos permita cuidarnos entre todos y todas. Si en eso ayudan estas semanas que vamos a estar en el curso, habremos logrado sin duda un gran paso. Por favor, cuídense mucho y que estén muy bien.